Desde Siria y Nus, mostrándonos cómo se ha desarrollado la cumbre militar tripartita desde Damasco, desde su cuenta en Periscope. Así lo está mostrando nuestro corresponsal y Nus. Aquí lo compartimos junto a usted. Buenas tardes amigos, Damasco acogió el día de hoy una cumbre tripartita entre el ministro de defensa de Siria... ...y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y e Irak. Durante la cumbre se debatieron el desarrollo de la cooperación militar entre los tres países... ...la lucha contra el terrorismo y las vías de asegurar y estabilizar la región de Oriente Medio. También la necesidad de la retirada inmediata de las tropas invasoras extranjeras del suelo sirio encabezadas por las tropas de Estados Unidos esos aliados europeos de Reino Unido Francia y también regionales de Turquía en este marco el ministro de Defensa de Siria aseguró el derecho eh, ratificó el derecho de Siria de continuar la lucha en defensa de su soberanía independencia integridad territorial y también la lucha hasta la total liberación del suelo sirio de las bandas terroristas y de todas las tropas invasoras extranjeras en tiempo que el jefe de Estado May Mayor de Irán aseguró que los asesores militares iraníes permanecerán en Siria uh, para asesorar al ejército árabe sirio en la lucha contra el terrorismo y que esta uh, presencia de los asesores militares en Siria es legítima porque es a petición de las autoridades sirias. En tiempo que el jefe de Estado Mayor de Irak aseguró que continúa la coordinación entre Irak y Siria para garantizar la seguridad fronteriza entre ambos países y que pronto se reabrirá un paso fronterizo entre Irak y Siria para extender la cooperación militar hasta que alcance la cooperación comercial y también económica. Hay que destacar que esta cumbre eh, forma parte del continuo trabajo de los tres países que integran el bloque de la resistencia a la ocupación israelí y también los planes hegemónicos de Estados Unidos, un trabajo incesante para hacer frente a cualquier complot estadounidense contra la región de Oriente Medio. Esta es toda la información que tenemos por ahora Volveremos con más.